Seguimos charlando de este tema que les comentaba en la apertura y lo tenemos en línea Gabriel Lombardo, vecino en alerta allí en Loma del Mirador, ya lo hemos sacado, un amigo de la casa, un hombre que viene peleando por estos temas desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo allí en la zona con muchísimo coraje. Y necesitaba su reflexión después de todo lo que viví y escuché ayer en, en este barrio Las Antenas. Querido Gabriel, ¿cómo va? Gustavo Tubio y Raúl Vázquez, te saludan, buen día. Gustavo, Gustavo, chicos, buenos días. Bueno, terrible, eh, ¿eh? Las antenas. Las antenas, sí. Horrible, horrible. Sí, vos sabés que ese predio, eh, eh, hace más de 50 años, eh, ahí estaban instaladas las torres de transmisión de varias radios AM, entre Mirá. ellas Radio Belgrano. Mirá vos. Por Mirá. eso el nombre de las antenas, ¿no? Mm. Menos. Mal, este, por un lado, bien por el otro, es un tema muy embromado, yo lo he tocado, pero casi nunca, el tema de, del narcotráfico, de la droga, sí, del el consumo, que los chicos, hay un, un, un, un camino donde se puede volver, este, cuesta, cuesta, pero se puede volver, eh, pero por otro lado me alegro mucho de que la misma gente se esté dando cuenta que ese no es el camino. Ahora, ¿qué, qué coraje que tenés que tener? Porque generalmente el miedo te, te manda para adentro, ¿no? Te, te encierra entre cuatro candados. Esta gente, mira la desesperación y el, y el deseo de decir no con mis hijos, no que salen a, a denunciar esto, ¿no? Con todo lo que eso implica. Bueno, bueno pero eh, a ver, eh, yo creo que está muy bien porque están adentro. Eh, si vos estás eh, dentro de un problema, tenés cómo saber salir. Lo mismo ocurrió en Bransen eh, e Indar eh, y Salala, entre Salala e Indar, eh, días pasados cuando una chica que venía caminando normal por la avenida Bransen que pasan eh, 20 coches por minuto, este, fue arrastrada por por un muchacho para robarle eh, de esos muchachos que compran y venden Exacto. Este, Exacto. cosas en la, en la calle y salió un vecino a socorrerla. Claro. Salió un vecino a socorrer, entonces eh, no hay que resistirse, nos estamos defendiendo, Defender. hemos comenzado los vecinos a defendernos del delito. Sí. Ah, ahí tenés, eh, es, es muy bueno que vos saques a... Pongas en, en, en, en carpeta esto que, que estás comentando ahora, porque claro, es, la, es otra foto de la misma realidad. Cuando nosotros decimos que a los vecinos eh, los atacan en la calle el, para sacar un celular, un par de zapatillas, que van armados claro, muchos son clientes de estos guachos que en la desesperación por un papelito de porquería que se, que se fuman o que se aspiran y que les rompe el cerebro en la, su desesperación claro, el narco te manda a fanar porque o traes plata o traes este, bienes digamos, y ahí tenés toda la, la, la, la joda armada ¿no? y si la policía hace caso omiso y tiene un arreglo con, con los narcos y, y se lleva un diezmo claro, ¿cómo vas a salir de esto? no hay forma son delincuentes, son delincuentes. Yo le he pedido especialmente al jefe de la departamental, comisario Urus, con el que hablo eh, cada tanto, y al jefe del comando, el señor Fernández, eh, del comando Norte, este, comando de, de patrullas Norte, que por favor que por favor, porque eh, en una reunión que tuvimos muy chiquitas cuando fue de esta chica que fue arrastrada ahí en la avenida Bransen eh, este, con los vecinos, muchos vecinos me confesaron, Gabriel... De día nosotros, de noche no dormimos, dormimos de día porque tenemos miedo. Entonces vamos a volver a una vieja tradición que era cuando teníamos las cuadrículas, hacer sonar las sirenas, que hagan sonar las sirenas, los móviles policiales, para que el vecino sepa que ese móvil está cerquita, que lo está cuidando, que lo está custodiando. Bueno, hasta el día de hoy, hace dos días que lo pedí, no han hecho caso. Entonces, si no hacen eh, caso, bueno, vamos a tener que hablar de otra forma. ¿Cuál es la forma? Denunciarlos a través de ustedes. Porque la policía está a nuestro servicio, está al servicio de la comunidad. Y a ellos no le cuesta absolutamente nada hacer sonar la sirena. Que si el chorro está en la esquina de tu casa y porque sintió la sirena se va a dos cuadras, bueno, dentro de dos cuadras también va a sentir la sirena y ahí de esa forma lo vamos eh, alejando de, de la casa de los vecinos. Ahora, Gabriel Maro, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, un saludo, un placer. Eh, Señor Raúl. Usted sabe que lo, lo, lo, lo estaba escuchando, y, y bueno, esto de vivir preso del horror es sinceramente increíble, pero digo, la droga está claro, que es un enorme flagelo y, y, y es una pelea complicadísima para, para toda la sociedad, ¿no? Y, y, y, y bueno, ojalá que haya gobiernos que, que, que planteen una lucha un poco más seria, pero digo que es, también es flagelo y tiene que ver con la policía corrupta. Digo... Eh, yo me acuerdo cuando éramos muy chicos y se hablaba que la policía a veces te permitía de alguna forma, bueno, pasar quiniela y estas cuestiones, ¿te acordás? Que era parte de la billetera de la policía o de la caja chica. Hoy la caja chica de la policía es la vida de muchos de nuestros jóvenes. Digo, ¿cómo pelear contra eso? ¿Cómo pretender que nos defienda aquellos que en definitiva son parte, no? Haciéndole frente como le están haciendo frente al delito. Uh -huh. Lo vuelvo a repetir, eh, si ellos no nos dan una solución, que es el brazo auxiliar, la policía es el brazo auxiliar de la justicia, eh, no lo consigue, son tan o más delincuentes, porque son profesionales. Ellos son profesionales. Entonces, saben que tienen todo nuestro apoyo. Saben que cuando un policía actuó bien y hay algún fiscal o juez que dice no, porque eh, hubo un exceso de legítima defensa, bla, bla, bla, nosotros salimos a apoyar al policía bueno. Ahora si sí, el policía, eh, vestido de policía, eh, presenta un arma, eh, se viste como policía, pero es un delincuente disfrazado, ese no tiene apoyo nuestro sí. y es un delincuente. Sí, pero vos fíjate... Lo vamos qué, a combatir. Qué, qué locura, ¿no? Lo vamos ¿no? a combatir. Vos hablás con ellos y es, es terrible, ¿no? En su lógica, en su manera de ver la vida, para muchos policías y jefes zonales, que vos sabés muy bien que se pagan las comisarías, justamente por la caja chica que manejan, ellos entienden que... Eh, bueno, al delito hay que combatirlo, pero esto también es importante, dejar que co cobrarle al narcotráfico un diezmo, cobrarle a la prostitución un diezmo, uh -huh. jugar es, es, en su lógica está parte bien. parte sistema, ¿no? Es como parte de un sistema y es así, es un engranaje, es un reloj que funciona de esta manera. Entonces yo digo, yo entonces, creo que no. No, ellos creen que sí. Entonces pues, digo, vos digo, bueno, tener que ir y, y romper esto, romper, muchacho, esto no no va más así. A ver, eh, en alguna que otra reunión que nosotros hemos tenido, eh, siempre dije, en primera persona, a mí no me eh, molesta que un policía esté pidiendo eh, una, una factura para para desayunar. No, sí claro, me molesta claro, cuando claro. la policía está en la joda y en la joda grande. Grande, claro, grande. ¿sí? Claro. Este, porque ese no es policía. Eh, y si no, bueno, tendremos que hablar con nuestros políticos de que lo que se pueda legalizar, que se legalice. Vos estás en Ámsterdam, en, eh, allí en, en, en Holanda, uh -huh. eh, hacé de cuenta que estás por la calle Florida, toda alfombrada, y tenés uno tras otro eh, los negocios que están vendiendo el cannabis. Eh, pero está permitido ese consumo y está penalizado el consumo que no es oficial claro. ¿sí? pero esos son temas para la gente sí, sí, que sí. entiende claro. entiende mucho yo Puedo tocar de oído o puedo hablar por lo que veo en, en otros países. este Pero aquí, y bueno, eh, hoy caerá uno, mañana caeré yo, pasado caerá otro, pero en algún momento vamos a tener que triunfar porque no puede ser que estemos tan bajos. Lo que pasa es que, viste, esto es como una enfermedad, ¿no? Como el cáncer. Vos lo agarrás al principio y lo podés combatir. Si vos ya lo agarrás en una etapa final es más difícil. Claro, estamos esto ha crecido tanto que ya es una guerra tan desigual... Mm -hmm que evidentemente cuando, no sé, los gobiernos y la sociedad se pongan los pantalones largos y vaya a combatir, es, es muy difícil porque del otro lado hay, hay mucha fuerza. Bueno, perfecto, pero a ver, nada es imposible. No, sí, ya sé. Vuelvo a repetirlo, ya sé, ya sé. imposible es una palabra que se encuentra en el vocabulario de los tontos. Ni ustedes, ni yo, ni los vecinos somos tontos. Que nos oh, quieran tomar por tontos es otra cosa. Exactamente. Exacto. Es otra cosa cuál es Pero es tu... tiene solución ¿Cuál es tu experiencia, Gabriel, con la pata Con una tercera pata importantísima Que tiene que ver con la política, ¿no? Eh, que de alguna manera, bueno Debería plantear algunas cuestiones para, para empezar a solucionar esto Porque digo yo, hace mucho tiempo el objetivo Seguramente hubiera sido O debería haber sido desterrar el narcotráfico Hoy El objetivo ha caído Y en todo caso es convivir mejor Y que no nos maten Dentro de un año va a ser, bueno, ojalá que no me maten, y dentro de cinco será, bueno, este yo estoy vivo. Y, y digamos, esto es cada vez es peor. ¿Me explico? ¿Quién fue el político? Sí, con toda seguridad. ¿Quién fue el político? ¿Lestelle fue el que dijo que dentro del Congreso había más mm. este droga que la calle? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, no sé si fue Lestelle, pero recuerdo aquella se acuerdan en la época sí, de Menes. Sí, sí. en la época de Menes. eh no sé. los, políticos, sí, sí. los políticos no sé no sé no sé si si, si no están más este, metidos en la joda los políticos sí, claro. este, que los funcionarios policiales ¿eh? pero hay que hacer hay que hacer un, un borrón y cuenta nueva eh, nosotros nos vamos mucho en palabras sí. y no hay hechos eh, yo puedo hablar palabras porque yo no soy funcionario, yo soy un simple vecino que estoy en este momento a 240 kilómetros de mi está casa. Bien, pero está bien, pero vos, estás, vos te sensibilizás cuando escuchás a estas mujeres no ahí del barrio gritando, es espeluznante. ¿no? Uno dice... Con toda seguridad, pero, pero ¿sabés qué bien? ¿Y sabés cómo me reconforta? ¿Eh? ¿Sabes cómo me reconforta? Porque hay muchos vecinos detrás de, de, de, de, de, de las ventanas, en mi barrio, en mi cuadra, que miran pasar el delito y no hacen nada. Ni claro. siquiera salen a socorrer al, al, al, a ve, al otro vecino o llamar al 911. Mm. ¿Eh? entonces siempre hay alguien uno, uno puede eh, criticar ah, sí, porque en las villas están los malandras, están los delincuentes que es esto, que es lo otro, yo lo he dicho en alguna que otra oportunidad, hoy se limpiaron hoy mucho se limpió de eso porque hay mucha gente que quedó postergada y que tuvo que ir a vivir a un asentamiento, pero sabes cómo me reconforta ver esa mujer que está gritando? Claro. es tremendo, porque es una enseñanza ¿eh? es una enseñanza para ir, no te metas por supuesto. Es la, la salida es en conjunto. Eso está clarísimo. La salida es en yo, conjunto. Yo creo que sí. Va a costar mucho. Eh, a mí me duele en el alma. No sé si lo voy a ver porque no soy una criatura. Tampoco soy un viejo tremendo. Pero. Eso eh, un pibe de nuestra edad. Un chico de y ten, Tengo 66 <risas> años, chicos. Tengo 66. Por eso, la otra vuelta, cuando hablábamos que eh, tocábamos timbres, salíamos corriendo, o que sí. el baile empezaba a las 10 y a las 4 Exacto. terminaba, y el domingo estábamos con la familia, eh, también a uno lo regocija. Sí. Hoy todo cambió. Todo, Hoy, todo cambió. Pero bueno, la lucha no termina. Gaby, querido, bueno, lo mejor. Abrazo enorme. Gracias a ustedes y bueno que Dios nos bendiga a todos. Gracias querido, gracias, muchas gracias. Gabriel gracias. Lombardo, ¿eh? ahí lo tenés, un vecino más de ahí de esa zona de Lomas del Mirador que no vive adentro de, de, de ese lugar tan tan terrible, pero que entiende perfectamente lo que pasa porque claro eh, la situación está negra.